hay horarios de misa de Domingo Ramos, desde el sábado a la tarde y domingo todo el día, donde se bendicen los ramos y, y se comienza, ¿no? Después, la semana va, va, va como entrando en ese Jerusalén, eh, hasta el, la misa del Jueves Santo, donde se realiza el lavatorio de los pies, ¿no? Es el lavatorio que expresa a este Jesús que ha venido a darlo todo, y lo da en el servicio. Entonces, en todos los templos se lleva adelante este gesto, ¿no? Donde el sacerdote, en nombre de Cristo, lava los pies a esos doce apóstoles. Y en esa noche, muy hermosa, donde se instituye la Eucaristía, quedan los templos abiertos. Entonces, la familia va recorriendo las siete iglesias, ¿no? Que son los lugares donde desde Herodes a Pilato fue Jesús esa, esa noche de su pasión, ¿no? Y van, van, van orando en cada iglesia para llegar al Viernes Santo que siempre se celebra desde la siesta, tarde se celebra la pasión de Cristo su muerte es un día de, de profundo amor donde recordamos esa muerte redentora del Salvador la celebración de la pasión los Via Crucis ¿no? algunos representados también ¿no? siempre en torno a las tres de la tarde en adelante ¿no? para prepararnos para el sábado por la noche y a celebrar la misa más importante del año, la Vigilia Pascual, donde celebramos a Cristo vivo, a Cristo resucitado, que, que abre a, a este tiempo de la Pascua, o pues el domingo, en todas las misas, celebramos esta resurrección de Jesús. En San Juan es grande y esto se celebra de a cientos, día de celebraciones en esta semana. Por eso es importante eh, acercarme a las redes sociales de cada parroquia o buscar en los programas que ya están entregándose para poder hacer agenda y acompañar a Jesús estos días. Bien. Padre, ¿qué reflexión eh, hace respecto a... Bueno Semana Santa y el contexto actual que se está viviendo este año, ¿hay algún tipo de reflexión, de pensamiento, de oración o de pedido especial? Bueno, la iglesia toda, especialmente la iglesia eh, latinoamericana, eh, está haciendo un llamado especial en este tiempo a ensanchar el espacio de la carpa, tomando un texto antiguo del de profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Porque mira, es hermoso. Nadie tiene que quedar fuera de la familia de Jesús, ni por un color político, ni, ni por un color racial, ni, ni siquiera por un color religioso.